hola bienvenidos al mundo del vino vamos a proceder a la cata el vino que vamos a catar es un vino de españa de la denominación de origen rueda de la variedad verdejo en color sentido de la vista el vino tiene un color amarillo verdoso con ribetes brillantes nariz tiene un aroma embriagador muy explosivo muy aromático Aromas a flores, a primavera, a frutas blancas, pera, mango, maracuyá. En boca es terriblemente agradable, muy denso, muy largo, tiene una acidez fresca perfectamente integrada en la fruta. El retrogusto es largo, persistente, es un vino que aconsejamos maridar con pescados, arroz, pasta, verduras y aconsejamos un consumo de 7-9 grados de temperatura. Un placer.